Y ahora le damos paso a mi queridísima Elena Díez del Corral Areta, también de los tiempos de la Gile, ¿no? de esta asociación maravillosa de, de, de estudiantes, ¿no? de, de jóvenes investigadores de, de, de Historia de la Lengua y de Historiografía Lingüística, allí es que nos conocimos, y, y Elena lleva muchísimos años, muchísimos años con la investigación y el estudio, de la historia del español en América, y un punto especial en su senda de investigación ha sido los, los marcadores del, del discurso. Y me encanta que justamente en esta instancia, bueno, lo conversamos y ella me dijo, bueno, al final de, de, de, de qué puedo hablar, y yo le dije, bueno, de, de toda esta línea que me acuerdo, me acuerdo Elena, que hace ya, que habrá sido unos 10 años atrás, cuando, cuando hablábamos de esto, o sea, tu trabajo, tu tesis, marcadores del discurso desde un punto de vista de historia de la lengua española en América, imagínense, eh, era una cosa absolutamente fundacional y nueva. Entonces lo que va a hablar ella ahora es justamente la historia de los marcadores del discurso, de allí que, como ejemplo americano, querida Elena, todo tuyo el micrófono, Muchísimas gracias, Soledad. Eh, bueno, yo iba a decir buenos días Chile, pero porque es para mí realmente una alegría estar eh, en la Universidad de Chile, pero bueno, en el alma, no presencialmente, claro está, pero he visto en el, en el chat que hay gente de Brasil, de China, en Europa, en Roma, Berlín, ahora Colombia, Brasil, en fin, que estamos en el mundo entero, así que buenos días, buenas tardes eh, a todos. Es realmente un placer para mí estar, estar aquí hoy eh, con ustedes y eh, realmente es una suerte ¿no? eh, que Soledad me haya invitado entre filólogos y lingüistas con, con una sólida y rigurosa eh, trayectoria ya y ¿no? bien reconocida además. Eh, y también estar entre tantos expertos de Pedro Enríquez Ureña. Yo les confieso que no soy una gran investigadora de su obra, soy una lectora más. Pero como americanista e historiadora eh, le debo mucho, sin duda, al ensayo que celebramos hoy y mañana. ¿no? Pues sus observaciones son una clara puerta de, de entrada eh, a la historia del español de América desde una perspectiva dialectal. Y esta perspectiva, la dialectal, es desde mi punto de vista la, la única adecuada realmente para acercarse a la historia de la lengua, al menos de manera eh, rigurosa y teniendo en cuenta los matices ¿no? que deben exigirse a, a la disciplina. Soledad, como ya he dicho, me contactó para hablarles de historia de la lengua y eh, bueno, eh, ahí voy a, voy a empezar. Voy a compartirles el PowerPoint que creo que algunos de ustedes ya les ha transmitido Soledad. A ver... No, no, no, no, no, no, no. ¿Lo ven verdad? Vemos tu, la, la pantalla de tu computador. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bien, eh, bueno, eh, y voy a empezar eh, pues retomando las palabras con las que empezó precisamente eh, Enrique Zureña, eh, sus, sus observaciones que decía, sería tiempo ya de acometer trabajos de conjunto sobre el español de América, ¿no? Así, así empezaban sus, sus observaciones en la página 61, y obviamente han pasado ya 100 años desde este ensayo y hoy en día contamos con trabajos de conjunto muy valiosos, ¿no? de diferentes variedades del español de América, pero también es cierto que no disponemos todavía de trabajos de conjunto que aborden todos los niveles lingüísticos y sobre todo desde un punto de vista histórico, ¿no? En la mayoría de las obras que versan sobre el español de una variedad americana, en su diacronía, se tratan los niveles lingüísticos fonetico morfosintáctico y léxico-semántico, pero la pragmática y el análisis histórico del discurso quedan generalmente relegados a un segundo plano o más bien brillan por, por su ausencia. ¿no? Y esto se entiende, obviamente, porque son disciplinas lingüísticas más recientes, eh, que han suscitado el interés de los investigadores desde hace relativamente eh, pocos años, o décadas más bien. Pero, aunque se ha avanzado mucho en este tipo de trabajos, todavía hay una gran necesidad de estudios pragmáticos y discursivos. ¿no? Y precisamente dentro de estas dos disciplinas, y en concreto más en análisis histórico del discurso, es en el que se enmarca mi presentación de hoy, dedicada a la historia de unas unidades en concreto, como ya ha anunciado eh, Soledad, que son los, llamadores, los llamados marcadores del discurso. ¿no? Aunque han recibido mmm, una gran variedad de denominaciones. En la bibliografía podemos eh, encontrar partículas, enlaces conjuntivos, matizadores, conectores, enlaces extralacionales etcétera. Les incluyo ahí dos referencias eh, que tratan precisamente sobre esta amplitud y, y también por ello confusión eh, de la variedad eh, terminológica que se emplea en la, en la bibliografía. Bajo este marbete de marcador del discurso se comprende un conjunto abigarrado de unidades que actúan en la esfera del hablante, en la esfera del discurso, ya estructural, eh, formulativa o argumentativa, ¿no? y en la esfera del contacto entre el hablante y el oyente pero también se comprenden unidades que ejercen ocasionalmente una función discursiva, ¿no? como es el caso de algunas conjunciones de algunas partículas de focalización y de elementos eh, modales. Eh, es decir, hay una gran variedad de unidades, por tanto, ¿no? eh, de comportamientos muy distintos que hay que, que entender. ¿no? Y por proporcionarles la, la definición más aceptada y citada en, en español, les incluyo aquí la de la gramática eh, descriptiva, en la que Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, eh, estudian nada más y nada menos que 170 marcadores de discurso, que se dice pronto, ¿verdad? Eh, y en este capítulo estos autores eh, los definen como unidades lingüísticas invariables que no ejercen una función sintáctica en el marco racional y que guían las inferencias que se realizan en la eh, comunicación. Y esta definición es importante, es la pionera, es cuando a la que todos recurrimos en el español para eh, bueno, definir lo que es un marcado de discurso, ¿verdad? Pero claro, si abordamos el estudio de estas unidades desde un punto de vista histórico, vamos a tener que coger con pinzas o ser desde luego más flexibles a la hora de hablar de invariabilidad ¿no? y de la no función en el marco oracional. ¿no? porque, claro, hay que entender precisamente esos estadios intermedios de los diferentes procesos en los que una forma determinada adquiere una función de, de marcador del disco. ¿no? Aunque es verdad que todo depende también de la perspectiva que adoptemos en, en, en su estudio. Y en español eh, contamos principalmente con dos vías de, de análisis, eh, la primera son esos estudios que ofrecen una descripción de los marcadores de discurso de un subtipo de ellos en un estado histórico determinado. Les incluyo ahí dos de los grandes trabajos, ¿no? De Busto Escobar y de Cano Aguilar, historiadores bien conocidos y consagrados, ¿no? Y después eh, tenemos otra vía de estudios que ya, la más reciente, digamos, que abordan el estudio de una o de varias unidades, ¿no? Desde sus orígenes hasta la actualidad, es decir, trazando toda eh, su historia, ¿no? Y ahí ya dando cuenta de los procesos de gramaticalización eh, que se producen ¿no? en, en las diferentes unidades. Les he incluido ahí tres referencias, pero hay bueno, muchísimas más, ¿no? porque realmente eh, bueno, en, los, en los últimos años eh, ha habido, ha habido un, un boom, podríamos decir, de este tipo de, de estudios eh, y hay, hay bastantes, eh, bastantes trabajos eh, al respecto. ¿no? Lo que sí quiero... Mmm, Subrayar también, que me parece fundamental eh, en el estudio de estas unidades, es que en ambas vías de análisis, tanto en las que se detienen en la descripción de los marcadores de discurso de un subtipo de ellos, como en los que trazan toda la, la historia de, de una o de varias unidades, unidades, ha predominado siempre la perspectiva semasiológica, ¿no? que es la que parte de una expresión lingüística determinada hasta descodificar su significado o su contenido. ¿no? Partimos ya de una unidad que conocemos ¿no? y de ahí, allí la definimos. ¿no? Eh, sin embargo, la perspectiva onomasiológica hace el proceso inverso, parte de un contenido o de una intención comunicativa, bueno, si lo prefieren una función también, ¿no? eh, para entender y buscar a partir de ella las expresiones lingüísticas que posee un idioma determinado para codificar. Y esta perspectiva, eh, creo que si la adoptáramos, como digo, es la menos ad, eh, adoptada en, en este tipo de estudios en, en español, eh, podríamos mm, encontrar muchísimas más unidades y se evitarían, además, algunos olvidos, o lo que yo he mm, llamado olvidos, ¿no? sobre todo dialectales, de, de unidades que eh, bueno, no sabemos que están, que están ahí. ¿no? Eh, y también, por supuesto, mm, de unidades que han tenido una función discursiva en otros estadios históricos, pero que han podido eh, desaparecer ¿no? o han podido caer en, en desuso. Eh, de este olvido, que yo incluyo entre comillas, eh, de algunas unidades, eh, voy a hablarles hoy precisamente de una, ya lo, lo ha comentado Soledad, no es de de allí que, eh, que dentro de los marcadores del discurso forma parte de un subtipo llamado conectores. Los conectores son unidades que ponen en relación dos enunciados o miembros del discurso sintácticamente independientes, ¿no? enlazándolos desde un punto de vista semántico y, y pragmático. De nuevo, eh, cojo la eh, gran eh, definición ¿no? de Martín Zoraquino y Porto Lazar. Y según el modo en el que estos conectores eh, relacionan, vamos a tener tres tipos eh, de conectores aditivos. Cuando unen dos o más ideas con la misma orientación argumentativa, ¿no? como es el caso de asimismo, además, que los empleamos con frecuencia en nuestros textos, ¿verdad? en los artículos que escribimos. Contraargumentativos, si se enlazan eh, dos o más enunciados que se oponen, eh, por ejemplo, eh, un sin embargo, un no obstante. Y consecutivos, si la relación semántica que se establece entre los dos miembros que se enlazan no es de consecutividad, ¿no? como un por tanto, un por consiguiente, o precisamente nuestra unidad ¿no? de allí. En esta diapositiva eh, he puesto entre interrogantes, es de allí que un conector consecutivo americano, eh, realmente daba la respuesta ¿no? en, el, en el título de, de mi presentación, y eh, lo van a ver con, con el análisis que voy a, a llevar a cabo. Me imagino que cuando ustedes ven escrito este conector, de allí que piensan más bien en de ahí que, ¿verdad? que es el, el conector el más conocido y que utilizamos mucho, bueno, yo es el único que utilizo, ¿no? eh, quizá algunos de ustedes hayan empleado o empleen también de allí que, esto me gustaría saberlo en los minutos que tenemos para la discusión, eh, de dónde proceda, eh, pero bueno, lo que está claro es que en el mundo hispanohablante eh, de ahí que eh, tiene un uso mayor, eh, pero de allí que también, también existe, aunque se utilice menos, y eh, es para mí, como digo, un conector olvidado, del que apenas encontramos referencias en la bibliografía. Y esto a mí me sorprende porque, eh, curiosamente, sí si encontramos, mm, por ejemplo, mm, menciones de otra variante con aquí, con el adverbio aquí, ¿no? De aquí que. Eh, una variante que hoy en día es muchísimo menos empleada que de allí que, Encontramos muy pocos eh, ejemplos en, en, en los corpus, en los corpus los que les voy a, a mostrar ahora, eh, pero sí se, mmm, sí se menciona en, en, en la bibliografía y se menciona porque, claro, eh, tuvo eh, cierto uso en otros estadios históricos, ¿no? aunque en la actualidad eh, ya no, no se emplee tanto como de allí. Bien, de allí que lo he encontrado únicamente en dos repertorios del español actual. En, en Fuentes Rodríguez, ¿por qué del español actual? Porque lo que tenemos son repertorios del español actual para marcados de discurso. ¿no? Como digo, es un, son estudios relativamente recientes, entonces eh, para hablar de repertorios tenemos que ir a, al español actual. En este libro de Fuentes Rodríguez, que es uno de los primeros eh, trabajos en los que se recopila un, un gran número de, de marcados de discurso, ella lo llamaba enlaces eh, extraoracionales. Y en este trabajo se ofrece un ejemplo de Octavio Paz, justamente mexicano, ¿verdad? En Las peras del olmo. Eh, y aquí, bueno, pues aparece de allí. Y luego la otra obra en la que he encontrado eh, el, este, la mención, una mención a esta unidad, es en eh, Santos Río, en su diccionario de partículas. No sé si lo conoce. Bastante grande este diccionario. Como, ah, no ven mucho, porque tengo el... Bueno, ahí ven, ¿no? El diccionario de partículas es, un, es un, una gran obra que él hizo en 2003 y ahí justamente aparece y nos da una pista que es, bueno, digamos la, la pista que yo he seguido justamente para este trabajo, porque nos dice en él que su uso es preferentemente americano. Y esta era, esto era lo que yo quería comprobar realmente. Eh, no lo encontramos en obras como eh, la nueva gramática de la lengua española, no se menciona, por supuesto tampoco se utiliza, ¿no? eh, tampoco en la gramática eh, descriptiva y aquí sorprende quizá más porque en hay dos subapartados dedicados, uno en concreto a de ahí que más verbo, escrito por Álvarez Menéndez, en que se menciona de aquí que, pero de nuevo de allí que nada, y tampoco en el capítulo sobre el modo de la oración que encabezan eh, estas locuciones ¿no? que, que lo escribe eh, Pérez Salday no tenemos mención de, de, de allí. que eh, Por el contrario, como les incluyo ahí, como ya decía, de aquí que y de ahí que se compilan en numerosos territorios demarcados del discurso. ¿no? Los tienen ahí, eh, de aquí que, bueno, en Medros Martín, Casado Velarde, Portorés Lázaro, Cortés Rodríguez y Domínguez García, y de ahí que en esos y otros más. ¿no? Es el más mencionado porque también es el más eh, utilizado. Bueno, por eso precisamente, por esta ausencia ¿no? que yo encontraba, por esta falta de información, me dije que había que estudiar la locución, ¿eh? Eh, que había que atender a su variación diacrónica y a su distribución dialectal para poder eh, bueno, pues entenderlo, entonces, entender sus usos. ¿no? Y me puse a ello a partir del análisis de los ejemplos que me proporcionaron ocho corpus eh, digitales. Eh, el Corpus del Diccionario Histórico, el Corde, el Cordiam, el Corpus 21, el Corpus del Español, el Corpus del Español Web Dialect, el Corpus del Español Now y el CREA. Así que voy a hablarles hoy de los ejemplos que obtengo de, de todos estos. Eh, trabajo con documentación también como, como Biorica desde hace años, desde mis inicios en la, en la investigación. Eh, pero bueno, es muy difícil encontrar eh, este tipo de, de unidades. Eh, yo trabajé con un corpus de 300 documentos para mi tesis doctoral y no encontré ni uno ni un caso, aunque obviamente era en una eh, región, habría que ver en, en una región de, de, de América, ¿no? habría que ver en, en otros y por supuesto la documentación es fundamental, pero eh, ahora mismo para este tipo de estudios necesitaba eh, recurrir a estos corpus eh, digitales que, que nos proporcionan siempre eh, muchos más datos para poder trazar ¿no? la historia de, de unidades de este, de este tipo. ¿no? Eh, bien, pero antes de enseñarles los ejemplos que obtuve, mm, quiero hablarles de la unidad en sí y de su consideración como conector consecutivo, porque esto también es un problema, ya que no se adscribe siempre este, este conector, este, este, esta unidad ¿no? como un conector consecutivo. Eh, por ejemplo, en la nueva gramática de la lengua española no, no se considera como conector como consecutivo porque son locuciones conjuntivas y lativas. ¿no? Y en, la, en esta gramática solo son considerados como conectores consecutivos los adverbios y las locuciones adverbiales. ¿no? Y claro, esto es porque presentan características morfosintácticas y semántico-pragmáticas que plantean problemas ¿eh? a la hora de eh, etiquetarlos como marcadores del discurso, como por ejemplo esa invariabilidad ¿eh? a la que aludía antes eh, de la, en la definición, además de Martín Zoraquino y de Lázaro. Pero si adoptamos una categorización cognitiva, que desde mi punto de vista es la más adecuada para tratar este tipo de unidades desde un punto de vista histórico, eh, entonces eh, sí que eh, podemos considerarlo eh, como conector, haciendo uso de la teoría de los prototipos, ¿no? para lo cual hay que establecer un prototipo de la categoría o del paradigma de conectores consecutivos para poder ir definiendo las diferentes unidades que cabrían dentro de él ¿no? según la distancia o la mayor cercanía que tengan cada unidad frente a el prototipo. Así, eh, la clasificación desde allí que como conector consecutivo es, es perfectamente eh, viable. ¿no? Pero voy a mm, hablarles de sus características para, bueno, para saber precisamente por qué eh, a veces no se considera como tal, y también para conocer la, la unidad antes de eh, adentrarnos en la observación de, de los ejemplos. Eh, morfológicamente, de allí que, bueno, es una locución conjuntiva formada por la suma de la preposición de, el adverbio demostrativo allí y la conjunción que. ¿no? Y es la capacidad de íctica de sus constituyentes la que la habilita para ejercer una función a nivel discursivo. El adverbio sirve como elemento de cohesión textual ¿no? presentando eh, la referencia a lo mencionado previamente como origen o procedencia de lo que introduce. Y la preposición de también indica procedencia de lo que eh, se afirma después y por eso junto al adverbio eh, pues pueden establecer ¿no? esa relación causal consecutiva o deductiva entre los dos miembros que, que enlazan. Es una construcción de allí que, que, posee, que posee cierta unidad y fijación de sus elementos, pero todavía es posible la inclusión de un elemento verbal entre el adverbio y la, y la conjunción. Bien, sintácticamente eh, se caracteriza de allí que por situarse en posición inicial frente a otros conectores consecutivos más prototípicos, como por tanto, eh, que presentan una flexibilidad de distribución sintáctica mucho mayor ¿no? y que pueden aparecer en posición intermedia o final. Así que, bueno, de allí que no se desplaza libremente por la oración en la que se inserta, como otros conectores, ¿no? ni se sitúa entre signos de diferente función y categoría. Su estructura eh, responde a la de un núcleo verbal eh, que tiene dos sintagmas subordinados, un adverbio en función de complemento circunstancial y una oración subordinada completiva en función de sujeto léxico. Y por esta razón, la conjunción Admite también la anteposición del artículo y la oración completiva que introduce permite su sustitución ¿no? por un sustantivo o un elemento sustantivado, lo que lo convierte en el único conector consecutivo del español actual que encabeza una construcción eh, conectiva nominal. De allí, eh, esto que les estoy contando, bueno, de ahí estos problemas, perdón, una construcción <risa> conectiva nominal. ¿no? Bien, en cuanto a la modalidad que encabeza. Eh, la modalidad de, de, de, la, de la oración que encabeza, quiero decir, eh, generalmente eh, el verbo está en subjuntivo, pero eh, de allí que está capacitada para admitir los dos modos. ¿no? Eh, la alternancia está relacionada, claro, está con los verbos con los que suele ir acompañada, que introducen lo que se colige a partir de, de un estado de cosas. ¿no? Y si, si el verbo se inserta en indicativo, la información que introduce la unidad aparece como nueva, Mientras que si aparece en subjuntivo, la situación eh, se presenta como información que comparten hablante y oyente. Bien, semánticamente eh, aporta un valor causal consecutivo o deductivo, por esa deixis anafórica que he mencionado, ¿no? que realiza el adverbio y porque tiene esa capacidad para presentar el discurso previo a la oración que introduce ¿no? como origen de lo que, de lo que expresa. Eh, la unidad posee un valor procedimental de su función como conector consecutivo, si bien la incidencia en el contenido eh, proposicional del enunciado que introduce a veces está, es clara, a veces es clara. ¿no? Y esto es lo que bueno, también plantea problemas eh, a la hora de considerarlo como conector, como eh, por esa, esa descripción que les daba: invariabilidad y no función en la proposición que, que encabe. Bien, y en el eje de la oralidad, escrituralidad. Eh, se emplea en un registro formal, como de ahí que, ¿no? o en términos de y y galeja, en discursos próximos a la distancia comunicativa. Es mucho más frecuente en la lengua escrita que en la oral, en el sentido concepcional al que se refieren estos autores y como muestra, no hay más que buscarlos, por ejemplo, en corpus orales bien conocidos, como es el coser y el eslora, de los cuales no se ningún ningún ejemplo. Sin embargo, sí se encuentran en, de habla, ejemplos de habla culta, eh, que los consigna o que los recoge el, el corpus del, del España. Vamos entonces al análisis de los datos obtenidos eh, en los corpus, que son los que nos permiten ¿no? aproximarnos a, a la historia y a la gramaticalización de la unidad. Y voy a hablarles rápidamente de las documentaciones más tempranas, los ejemplos que obtenemos de los siglos XVIII y XIX y mmm, los casos documentados en los siglos XX y XXI. Lo, las primeras documentaciones de, de allí que datan del siglo XIII, bueno, perdón, desde de allí, no desde de de de allí, que ¿eh? desde allí, que no es lo mismo, claro. Eh, y bueno, encontramos el, el ejemplo más eh, temprano en el Corde, en 1250, y es el siguiente. Si quisieres saber de algún tome su natura... Demándale consejo en algunas cosas, y e de allí conocerás la su tortura el la su derechura, el la su bondad el la su maldad. ¿no? Eh, aquí vemos cómo de allí tiene un valor locativo, ¿no? un valor locativo metafórico, que indica la procedencia de la que resulta algo. ¿no? Es, es el consejo que un hombre da sobre algunas cosas lo que va a permitir eh, conocer esa, esa tortura y eh, la su derechura, ¿no? que dice el, el ejemplo. Eh, bien, Y es que de allí que eh, se presenta generalmente con verbos de deducción o de inferencia que permiten su interpretación como eh, conector consecutivo. Vean, por ejemplo, este, este caso de la Lozana Andaluza del, del siglo XVI. Y no alcanzó a saber el nombre de la ciudad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte. Y de allí le quedó el nombre Martos a Marte fortísimo. ¿no? De nuevo tenemos este, este verbo de deducción y de nuevo este contexto de explicación de un, de un término. ¿no? Empieza aquí. Y realmente, cuando el valor de deducción existe sin necesidad de ir acompañado de ese tipo de verbos, ya es cuando podemos considerar que la construcción no sea, sea gramatical. Bien, pero esto para de allí, ¿eh? Eh, sin embargo, ¿qué sucede con de allí qué, que es la locución de la que hablábamos? Pues las primeras documentaciones que obtenemos eh, de la locución datan de siglos más tarde. La primera es eh, del siglo XVII y la encontramos en esos tres corpus, en el corpus del diccionario histórico, el corde y el corpus del español y justamente en, en el suplemento al tesoro de la lengua castellana de, de Covarrubias, ¿no? Digo, justamente un, un, un diccionario por, por soledad, no por, no, por nada eh, más. en la moneda fue labrada con una imagen de ganado, pecudum, de allí que se llamara pecunia. Eh, este es el contexto, eh, de nuevo, que veíamos en el ejemplo de la lozana andaluza, ¿verdad? Eh, eh, en un contexto explicativo ¿no? de una denominación concreta, en este caso, eh, eh, de esa moneda, ¿no? que se llamara pecunia. Bien, y la segunda muestra, más temprana, eh, data del último cuarto del siglo XVII, o sea que realmente tenemos esta de, de principios del XVII y luego ya eh, vamos al final del XVII, eh, y esta sí está emitida por un intelectual novo hispano, por tanto es la primera documentación que tenemos en América, en estos corpus obviamente, eh, y ya es, es en México, ¿no? y de nuevo es el mismo contexto también eh, terminológico, el, de allí que, ven ahí en negrita, ¿no? el príncipe de la guerra, inconsecuentemente se ha llamado en griego Basileos, Me está explicando eh, por qué eh, no se va a llamar eh, así o lo llaman así. Bien, más adelante, mmm, los siguientes datos los obtenemos de la Edad Moderna y la verdad es que los siglos XVIII y XIX son fundamentales en la historia de los marcados de discurso del español. El, el siglo XVIII se presenta, como un periodo proclive al surgimiento de nuevos elementos al servicio del discurso. ¿no? Y el 19 es una centuria una esencial para observar el uso y gramaticalización de algunos, de algunos marcadores. En, en los corpus analizados eh, no encontramos ejemplos de de allí que en el 18, pero sí con elementos intercalados, es decir, de allí que junto no, eh, pero sí con, por ejemplo, el verbo ser entre ellos, ¿no? de allí es que. ¿eh? Por tanto, no es que haya desaparecido la unidad en sí, pero presenta eh, variaciones. ¿no? Y además sabemos que a partir de 18 la frecuencia de de ahí va a ir aumentando en detrimento de de aquí y de, de allí. Y por tanto nos preguntamos, y es muy probable, ¿no? que eh, sucede lo mismo para la locución conjuntiva. Y por eso no encontramos ejemplos. Pero ya en el siglo XIX sí que vamos a obtener más, aunque siguen siendo también pocos, eh, todo hay que decirlo. ¿no? En el corde hallamos únicamente uno. Este de la paloma, la paloma de torre, designación que emplea el vulgo en muchos puntos para indicar a la zurita, es más pequeña y menos brava que la torcaz y ocupa el segundo orden en la figura primera. Se distingue a simple vista de las demás palomas por dominar en ella la coloración azul, de allí que haya sido denominada pichón azul también. De nuevo, el mismo contexto de, de terminológico, de que es el, el privilegiado en, en los primeros... Eh, en las primeras documentaciones de, de la unidad. ¿no? Del corpus del español tenemos siete ejemplos más, solo siete, eh, todos de la segunda mitad del siglo. El más temprano está escrito en 1872, o sea, ya, eh, bueno, ya bastante entrado ¿no? en el, el siglo XIX. Y el resto, los seis siguientes, los seis restantes, son eh, de eh, Amado Nervo, de nuevo, eh, eh, vamos a México, ¿no? del escritor mexicano. Les incluyo ahí uno en el que pueden ver eh, bueno, de allí que en dos ocasiones eh, y también de ahí mm, o, eh, alternando una variación estilística, aunque no sea la, la locución. Bien, ¿qué pasa en el siglo XX? Bueno, en el siglo XX ya vemos que de allí que eh, prácticamente no se empleaba en España. Eh, del Corpus del Español obtenemos 29 muestras, todas de América, de Argentina, Colombia, Venezuela, México, Chile, Perú y Honduras. En el Corpus de 10 casos, todos de América también, en Honduras, Ecuador, Perú y Argentina. Y En el Corpus de Diccionario Histórico, que ya tenemos más casos, 70 en concretos, eh, todos son de América también. En realidad la búsqueda aporta un caso de España, pero aparece en una cita en estilo directo eh, de una escritora argentina, por tanto tendría que computar en en Argentina, lo que pasa es que aparece en, un, en una editorial española, y bueno, estos son estos problemas de, de este tipo de, de corpus. ¿no? A veces hay, hay casos que no corresponden eh, a la descripción geográfica, ¿verdad? Y ya que aquí, en este, en este corpus de histórico, obtenemos, y en este siglo, obtenemos un número más elevado de, de, de ejemplos, eh, me centré un poco también en ver el uso de los modos que encabezan, ¿no? Eh, y si se fijan, bueno, ya les decía que el subjuntivo, ¿verdad?, es el modo eh, preferido, se indica en la bibliografía eh, para de ahí que, eh, pero vemos también que el indicativo, bueno, tiene cierta presencia, se emplea en un 31,5% de los casos. ¿no? En el CREA hay una marcada preferencia de uso en América, ya obtenemos más ejemplos todavía, cuanto más actuales son, más ejemplos vamos a obtener, esto está claro, ¿no? Eh, y, y por eso vamos a poder también bueno, pues, eh, decir más, más cosas de, la, de, la, de, de esta unidad. ¿no? Encontramos 373 casos entre 1975 y 2000, procedentes de 16 países, eh, y de España hay cuatro muestras, siempre me refiero a España como contraposición a, a Hispanoamérica, obviamente. Eh, y de estas cuatro muestras, realmente solo dos podrían haber sido escritas por un español porque son artículos de economía eh, del país de 1989 en que no sabemos cuál es el autor y aunque yo escribí eh, al país para intentar <risa> descubrirlo, eh, no, no obtuve respuesta obviamente tienen cosas más importantes que hacer, quizá que responderme a mí pero eh, las otras dos muestras no son eh, de españoles son también de escritores latinoamericanos que escriben en, en medios de comunicación eh, españoles. ¿eh? En, lo interesante también en el, en el CREA es que vemos un uso similar en, estas, en estos 373 casos ya, ¿no? en, en los modos, ¿eh? como veíamos en el, en el corpus adicional histórico, el indicativo se emplea también en un 33,5% de los casos. ¿no? Bien, y ya vamos entonces al siglo XXI. En, en los que encontramos eh, pues casi el triple de ejemplos de lo que habíamos encontrado hasta ahora, 947 ocurrencias, eh, y aquí vemos eh, que hay 12 ejemplos de España, de los cuales, de estos 12, solo uno mm, ha podido ser escrito por un español, aunque de nuevo no lo podemos saber con certeza, porque de nuevo se trata de un artículo eh, de Economía del país, cuyo autor desconocemos, ¿no? Pero de los otros 11, nueve eh, son empleados por eh, autores de procedencia latinoamericana, venezolanos, colombianos, bueno, eh, argentinos, es decir, hay, hay varios, los he, los he encontrado todos, ¿no? Eh, afortunadamente Internet nos, nos ofrece eh, una gran. Bueno, es muy útil, ¿no? Para, para realmente saber de dónde proceden estos autores. Y los otros, además, los otros dos son errores de, del corpus porque fui a la fuente primaria para comprobarlo. Eh, se decía que aparecía de allí que en una novela de Carmen Alborg. Y bueno, mmm, me compré la novela de Carmen Alborg y no ponía de allí que, sino de ahí que, ¿no? Eh, y lo mismo sucede con otro eh, artículo de un tinerfeño, que yo dije, ah, bueno, esto podría suceder, lo podríamos encontrar en Canarias, qué interesante. Y en el artículo, en la fuente originaria, tampoco aparece de allí que, sino de, de ahí que, ¿no? Entonces, eh, son, son errores de, del corpus que a veces eh, se cometen ¿no? a la hora de, de transcribir. Bien, en un porcentaje un poquito más elevado eh, que en el CDA, que en el corpus de, del diccionario histórico y que en el CREA, encontramos el uso del indicativo ¿no? en este en este Corpus 21. Eh, en un 42,88% de los casos se utiliza el indicativo. Ya el indicativo se emplea eh, más. Y en esta tabla bueno, vemos cómo el uso del subjuntivo sobrepasa notablemente al indicativo en países como Colombia, Perú o México, pero en las dos repúblicas con un mayor volumen de ejemplos, que son Venezuela y Argentina, el uso del subjuntivo es ligeramente superior, ¿no? pero no, no mucho al del indicativo. Eh, sin embargo, vemos también países como Ecuador o Panamá, que parecen mostrar una clara preferencia por el indicativo, ¿no? aunque habría que recopilar... Claro está, no más ejemplos para verificar estas, estas tendencias. Había también que um, ver si las diferencias en el uso de los modos podría ser un rasgo diferenciador de las variantes. ¿no? Esto es un estudio comparativo futuro que, que hay que realizar, así como el de los tiempos verbales que, que encabe. ¿no? Sobre este tema del modo, um, se ha puesto de relieve en la bibliografía que el uso del indicativo, um, con de ahí que, claro, eh, sirve para resaltar eh, información cuando entre la locución y el verbo aparece eh, más información, aparece información eh, bueno, parentética, ¿no? como oraciones relativas o aposiciones que, que incluyen una información secundaria, no parentética. ¿no? Eh, por ejemplo, vemos eh, en, este, en este ejemplo que les he incluido ahí, cómo, eh, aunque podríamos intuir por lo que encontramos en la biografía que el el verbo estuviera en indicativo, aquí lo tenemos en subjuntivo, ¿no? Fíjense, de allí que la insistencia de Eduardo Wisner sobre la necesidad de dejar espacios para que operen los mercados políticos, para él no solo existe el mercado económico, sino el político, adquiera ¿no? un especial significado, Es decir, no de allí que adquiere, sino de allí que adquiera, con lo cual, bueno, eh, tampoco siempre eh, es, es así, ¿no? Es decir, el uso del, del subjuntivo también se puede emplear en esos contextos que se le han, se le han atribuido al, al indicativo. Bien, y en datos ya más eh, recientes todavía, eh, en Corpus como el Web Dialects y el Corpus Now, ya encontramos muchísimos más ejemplos. ¿no? Aquí hablamos de 7.762 casos en 21 países de esta unidad. Eh, el que menos casos tiene por millón de palabras es siempre España, hablamos de un 0,32 en el corpus del Dialect y un 0,06 en el corpus now, es decir, eh, sigue siendo España mmm, la que menos utiliza y bueno, aquí no he eh, ido ejemplo por ejemplo eh, para, para ver mmm, si, si eran eh, escritores eh, latinoamericanos o españoles, pero ya vemos de todas maneras ¿no? que es, el uso es muchísimo, es el, es el menor siempre, ¿no? Eh, y además lo podemos comparar ¿no? con los datos que extraemos de, de ahí que, fíjense, 39.845 casos, es decir, vemos cómo la unidad es mucho más eh, utilizada de ahí que ¿no? eh, cuya frecuencia de uso por millón de palabras en España es 9,48 en web dialects y 10,62 en, en now. ¿no? Y luego también, si encontramos, si buscamos de aquí que pues hallamos simplemente 1.580 casos en ambos corpus. Fíjense, de 7.762 a 1.580. ¿Qué unidad se emplea mucho más de, de allí? De la que no sabemos nada y de la cual seguimos sin, sin saber mucho. Bueno, eh, cada vez sabemos un poco más. ¿no? Eh, bien, eh, de estos dos corpus, bueno, yo no sé si, si están familiarizados con ellos, son, son corpus del Corpus del Español. El Corpus Now es un corpus eh, construido con eh, la prensa publicada eh, de manera digital. Entonces está en constante. Aumento además y actualización, es decir, con más datos cada día, eh, cada día, ¿no? cada día se, se incluyen más datos. Eh, y bueno, al tener estos corpus, son corpus muy grandes, son macrocorpus, ¿no? en ellos pues, me animé también a buscar eh, otras posibles variantes y encontré eh, otras dos eh, esperables por la variación precisamente en ese, en ese eh, demostrativo, ¿verdad? En, en aquí, ahí, allí. Pues fui a buscar acá, allá, a cuya, ¿verdad? Y bueno, encontré acá y allá. Eh, muy pocos casos, obviamente. Eh, y en América, eh, los que encontré, como era de esperar, siete casos de de allá que, uno en Guatemala y seis en México, y 19 de de acá que, en Guatemala, México, Argentina, Honduras, Perú, Colombia, Venezuela y El Salvador. Obviamente, no aparece nada de esto en la bibliografía, no, no, no, no se ha estudiado, porque vemos que hay realmente en muy pocos casos, pero es interesante ver que existen ¿no? y que eh, bueno, el uso eh, de aparición es el mismo en los contextos similares, fíjense en este ejemplo que les incluyo de, de El Salvador, ¿no? de acá que el término cementerio derive del griego coimeterión, es que vamos a, a encontrar eh, en las mismas, las mismas eh, eh, características ¿no? eh, sintácticas, morfológicas y semántico-pragmáticas que, que les he Indicado ya para de allí que. Eh, esto es interesante eh, estudiarlo y hay que seguir la pista, ¿no? hay que seguir indagando, porque por supuesto no se encuentran casos en, en los, corpus, eh, que, los corpus históricos ¿no? con los que he trabajado. No encontramos nada en el Corde, ni en el Corpus de Diccionario Histórico, ni en el Corpus del Español, no solo en estos, en estos dos grandes eh, corpus que, que son mucho más que tienen muchísimo más, más textos. ¿no? Eh, bien, y ya termino mmm, con unas breves conclusiones, con una mirada retrospectiva sobre lo que he hecho eh, y prospectiva sobre lo que queda por hacer. Eh, ya les decía en la bibliografía que había datos muy escasos o prácticamente inexistentes, de, de allí que, tanto desde un punto de vista diacrónico como sincrónico, y esta ausencia es llamativa, ¿no? porque sobre todo para el español actual, por la mayor vitalidad que tiene hoy en día eh, frente a de Aquique, ¿no? eh, cuya mención es, es habitual. No hay diferencias en su eh, comportamiento pragmático discursivo con su conocida variante de ahí que eh, la diferencia es la frecuencia de uso a lo largo del español, así como su distribución geográfica. ¿no? Eh, desde el siglo XX de allí que eh, resulta extraño ya en el, en el español europeo, es una marcación dialectal que puede estar ligada con el mayor uso del demostrativo allí, también en, algunas, eh, en algunos lugares de América, ¿no? Se emplea más allí que, de ahí, que ahí, ¿no? Y quizás la locución también presentaba un uso preferentemente americano en centurias previas, pero como tenemos tan pocos datos, pues tampoco eh, podemos eh, establecer eh, conclusiones eh, sobre esto, ¿no? Por lo que se refiere al modo, eh, ya hemos destacado que las gramáticas y los estudios desde aquí a ahí eh, señalan un uso preferencial del subjuntivo y los datos registrados desde allí que no lo desmienten, pero también vemos que el indicativo goza de una alta frecuencia de, de aparición ¿no? y, y esto es, esto es interesante eh, también eh, estudiarlo cuando se haga ese, estudio, ese, ese trabajo comparativo ¿no? entre, entre las diferentes variantes. Bien, la variación precisamente eh, en estos demostrativos, de ahí, eh, ahí aquí, ahí y allí, ¿no? eh, me condujo a buscar otros conectores con, con otros adverbios y encontramos de acá qué y de allá qué. Eh, y como ya he dicho, hay que bueno, estudiar su evolución cuando podamos, cuando obtengamos más, más ejemplos. Esto es algo que les dejo también a, a algunos de, de ustedes, ¿no? a, a aquellos estudiantes que quieran que adentrarse en el estudio histórico de estas unidades. Eh, queda por realizar, como os he dicho, un estudio comparativo de todas las variantes, precisamente para entender mejor el uso de todas ellas, eh, de las diferencias entre unas y otras, y de su distribución geográfica a lo largo de, la, de toda la historia del España. ¿no? Es algo que, que tengo pendiente de hacer. Eh, y para terminar quisiera... Incidir de nuevo en la necesidad de realizar estudios históricos de estas unidades, ya les he dicho que hay, hay muchas unidades, muchos marcadores del discurso por analizar diacrónicamente, en muchas, en to, no en América en general sino en variedades, también hay que estudiarlo en variedades, por supuesto hay, hay marcadores que se emplean en una variedad eh, del español determinada y no en otras, ¿no? por tanto eh, no, no es necesario siempre estudiarlo en toda América sino en un país eh, determinado en una variedad concreta dentro de un país concreto, ¿no? Pero sí quiero recordar ¿no? que, que, que para realizar este tipo de estudios hay que tender siempre a la dialectología, pues es una disciplina estrechamente vinculada con la historia de la lengua y que resulta fundamental en el estudio histórico de estas unidades para evitar precisamente que caigan en el olvido ¿no? conectores como de allí qué? entre entre otros, ¿no? Y se dirán, bueno, nada nuevo bajo el sol, esto que usted dice ya, ya lo sabemos. De hecho, hace 100 años, ¿no? en el ensayo de Pedro Enrique ureña se ponía de relieve la necesidad de distinguir ¿no? diferentes zonas dialectales en América. Y parece una obviedad insistir en esta diferenciación, también con las diferentes variedades del, del español eh, europeo, pero no siempre se hace. ¿no? Y por eso me permito señalarlo, insistir en ello sobre todo en los estudios históricos y en concreto en los de en los marcadores del discurso, como, como este marcador que les, he, que les he mostrado hoy. De allí que les haya dado esta ponencia y por eso les agradezco muchísimo su atención. Bravísimo, Elena. Como siempre todo tan claro, tan claro, tan organizado, tan tipologizado. Me, me, me alegra porque bien sabes que esta, este simposio es una suerte de clase final de, de mi curso de posgrado de Historia del Español de, Amer de, de América. Eh, y justamente una, una estructuración como esta ayuda mucho, ayuda mucho para... Para, para inspirarse sobre todo, para inspirarse en cómo proceder, en cómo organizar, cómo... Cómo partir una investigación. Bueno, tú siempre has sido así, ¿no? Muy, muy, muy organizada en, en, en ese sentido de ir por partes y eso a mí me, me encanta, me, me fascina. Eh, y luego, una vez más, todos estos desafíos que, que nos van quedando, ¿no? Para seguir investigando. De hecho, eh, una, una de las reflexiones clave de, de todo este periodo de de estudio del español de América en esta primera fase que fue, fue el seminario internacional y ahora con el simposio, es más que nada eso, todo lo que queda por hacer. Eh, destaco dos cosas porque también quiero que, eh, que hablen ahí nuestro, nuestros invitados. Eh, primero ese ejemplo emblemático que encontramos en el, en el tesoro y las ganas de seguir indagando no las ganas de, de seguir indagando ese de allí que en, en la península estas dinámicas que quizás puedan parecer eh, eh, asombrosas eh, son bastante usuales no la dinámica de un uso eh, que se haya dado y que se, que se registre en, en, en el español peninsular y que luego eh, su frecuencia va a empezar a decaer, pero se va a mantener en, en el español eh, trasatlántico, ¿no? en el español americano. Eh, yo lo veo desde la historia del léxico y es interesantísimo. ¿Y por qué? Porque muchas veces la información relacionada con el uso peninsular se silencia. Se silencia y empieza a aparecer la información en todo tipo de herramienta lingüística, en todo tipo de codificación que se dé en América, para luego volcarse, por ejemplo, en trabajos lexicográficos, qué sé yo, eh, el tesoro del español de Canarias, el tesoro andaluz, eh, lo que está haciendo ahora el grupo del, del, del asturiano, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención, y lo otro... Muchas gracias porque yo no tenía idea de este Corpus Now y este Corpus Web. Elena, ¿cuándo partió esto? Si tienes ahí alguna luz. Me imagino que Carlota de Benito, que, que, que publicó un, un ensayo acerca de, de, de Corpora, quizás los mencionó, pero como todavía no he tenido tiempo de leerlo, pero coméntame porque mientras más Corpus haya para, para investigar, mucho mejor, ¿no? Sí. Creo que, creo que Carlota lo mencionó precisamente en ese trabajo de scripting digital, no me acuerdo si fueron los dos o si mencionó el de Web Direct sino el now, pero realmente se encuentran cuando vas a buscar, el, eh, simplemente cuando vas a utilizar el Corpus del Español, que sí que lo utilizamos los historiadores. ¿no? Entonces cuando tú vas a la página de Corpus del Español, eh, la voy a poner aquí por si sí, eh, no todo el mundo la conoce. Eh, vamos a encontrar eh, los diferentes corpus que ha hecho Marbellis, y entre ellos están estos dos. Y entonces, bueno, encontramos eh, todos. Mira, aquí pongo la, la página. ¡Ay, estupendo! Ya. No aquí encontramos los, los de tipo histórico, los de tipo dialectal, que es el Web Dialects, ¿no? y luego el Now eh, de 2012 y 2019. Luego tiene otros de inglés también. ¿no? pero ahí es donde encontramos la página y a partir de ahí podemos buscar en, en esos dos eh, corpus en concreto. Lo que pasa es que son actuales, claro. Pero ayuda, ayuda mucho. Sí, por supuesto, para atender y para seguir tratando la historia de la unidad, ¿no? Eso desde luego, por eso digo que hoy, hoy, es perfecto, hoy ya es americano, ¿no? De allí que eh, antes no... No, no lo era, o no sabemos si era si se utilizaba más en América que en España, porque es que con tan pocos datos históricos tampoco podemos, podemos decirlo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, hoy desde luego no, no, queda, no queda duda. ¿no? Claro. Oye, y esta... Tampoco, o sea, mientras, mientras uno no, no se interne y empieza a trabajar con algún elemento, eh, sea dentro de la fraseología o sea dentro de la de la morfosintaxis, o sea, el léxico propiamente tal, mientras no lo hagas, eh, no hay un conocimiento cabal de, de cierta diatopía, y hay un dato clave que yo no tenía idea, esta oposición allí, eh, ahí, no, no sabía que un, había un uso más, más abundante de, de una unidad en, en, en el español americano que en el español de España. De cualquier manera, de ahí que, bueno, me queda por, por hacer este estudio comparativo, ¿no? pero de ahí que también es el, el conector más empleado también en América. ¿no? Pero tenemos esta otra variante que yo desconocía y que de repente encontré y digo, pero ¿y esto cómo se, cómo se usa? ¿no? Y por eso les decía, ¿lo, ¿lo utilizan ustedes? ¿Alguien de aquí lo utiliza? ¿Alguien de, de ustedes lo ha, lo ha utilizado? Veo que eh, Daniel Link dice que ha revisado sus archivos y no ha encontrado que lo usara. ¿no? Yo tampoco lo uso, yo jamás, no, no solo no lo uso, sino que jamás lo había visto, lo que dice aquí le, le lleva a pensar en su distribución sociolectal y realmente es que es un, un marcador también de la, de la espiritualidad, ¿no? Entonces hay que encontrarlo en, en, en documentos escritos, y yo lo he encontrado también en textos académicos, es ahí donde donde, donde se encuentra, ¿no? Eh, no sé si, si en diferentes sociolectos es que realmente es el, es el... mire, aquí yo lo uso, Estela Marí Peralta? ¿Y de dónde es usted, Silena? No, paraguaya. Paraguay, mira que bien. Paraguay, <ríe> me alegro. <ríe> mira, y el de aquí qué SLA 1023, que también es la 1023, que eres de Venezuela, ¿no? También lo usa. Si sí, sí. es que hay datos, lo que bueno sí, eh... soy de Venezuela y, y me extrañó cuando ella empezó a estudiarlo, porque para mí es muy común. ¿sí? Pero, sí. ¿por qué está estudiando esa, esa expresión que la ha oído tanto? Y fíjate, es extraña para el resto de los países de, para España y el resto de los países de América Latina. Pero yo yo lo, se lo pregunté a Antonio Corredor como venezolano referente entre mis lingüistas <ríe> y, y me dijo que él no, no le no le sonaba no lo había utilizado no no estaba tan familiarizado con él también puede haber diferencias eh, entre entre variedades dentro de Venezuela sí, o sea, dentro de, que, lo, que de no. los, los distintos sitios de Venezuela sí pero te digo que a mí me, me sonaba muy común y yo decía, pero cómo se va a investigar ella algo que es tan común y mí no es tan común bueno, te uh -huh. felicito bueno, no te... gracias te lo... <risa> por tu intervención sí. <risa> mira, ya capilar Martino dice también se usa en la isla canaria de La Palma al menos yo lo, lo, lo he oído en bastantes ocasiones uh -huh. claro el, el tema también es que bueno, no, no, se, no se escucha tanto en el habla porque es, es, es más bien de un, de un registro escrito, ¿no? Entonces, eh, son los documentos los que nos proporcionan eh, la, la, esa información, ¿no? Y bueno, pues eh, no es tan clara. y dice ciertamente de uso común el español de Venezuela. Yo lo he encontrado, claro, en muchos ejemplos, ¿no? Bueno, ya lo he visto ahí, muchos también de la prensa, se encuentra mucho en prensa en Argentina, en Venezuela, son, son los dos países más, con más ejemplos, ¿no? En estos corpus. ¿No? Y estas nuevas que encontraste, ¿sabes lo que está pasando? Que es maravilloso eh, con, con la llegada de internet, eh, ha habido una proliferación de, de periódicos digitales enormes, enormes, que quizás en un primer momento no era tan común por, por, el, por el trabajo que podría eso conllevar, pero me he dado cuenta que en el último tiempo han proliferado, entonces es un trabajo que que, es, de, que es, de, es, de, es muy de inmediatez, si te das cuenta. Me enteré hace poco tiempo, a, a raíz de un, de un tema mío familiar, por ejemplo, eh, tenía yo que comunicar algo a determinada ciudad chilena en determinado momento, y yo pensaba en los dos periódicos oficiales que hay, por lo general, eh, de papel, y me, y me entero que en el último tiempo han aparecido unos 10, 12 periódicos digitales y que tienen esta, esta periodicidad. Y creo entonces que eh, es mucho más rico encontrar casos en, en, en lo escrito que quizás hasta hace poco tiempo eh, no podían encontrarse en, en, en, en la textualidad, por así decirlo. Podían encontrarse más en la oralidad. Entonces estamos yo creo viviendo claro. una, una, una, un pequeño cambio en relación con eso. Lo, lo pienso, sobre todo con este Corpus Now, Corpus Web que estabas hablando, que es periódico. Eh, ¿Cuál es el que tiene periódicos, Corpus Now? Sí, claro. claro. Justamente mm. eso. Queridos, 5,5 billones de palabras. Imagínate, o sea, es enorme. ¿Hay alguien que tenga algún comentario o algo? Mira, acá dice eh, eh, Daniel Link, Elena, pero además de circunscribir a la lengua escrita, creo que se trata de la lengua de los medios masivos. Citaste una ocurrencia en Octavio Paz. Habría que ver si en la literatura hay muchas más. Claro, yo, yo me he basado en los corpus eh, escritos. Eh, es verdad que no lo he mirado en, en, en corpus orales. Bueno, lo, lo he mirado en el CoSE y en el SLORA, que no aparecen, pero es verdad que... Es de, es de la península, ¿no? Eh, por el momento. Entonces, eh, bueno, de mmm, bueno, la península y de Canarias, eh, de, de España, vaya, del español peninsular. Pero mmm, por eso digo también que, claro, también además empecé a estudiarlo desde un punto de vista histórico y tenía que recurrir a los textos, por eso seguí, ¿no? Estudiándolo en, en la lengua escrita. Pero claro que sería interesante eh, continuar eh, escuchándolo, y en la, eh, escuchándolo, es decir, analizándolo en en medios masivos eh, orales, ¿no? en, en eso estoy, estoy de acuerdo, porque está claro que en los medios eh, de comunicación eh, escritos como en la prensa eh, están, ¿no? y ahí, ahí es donde aparece. Y en la literatura habrá, habrá más, claro, no los hay en los, en los corpus de nuevo, en estos grandes corpus de, que, que, en los que los he buscado, ¿no? pero en algunas obras eh, más que, que no aparezcan, ¿no? que no se incluyan en estos corpus, pues es probable que también se puedan encontrar casos y ¿no? ejemplos. sí. Vaya que hay mucho por hacer, pero eso nos encanta, ¿no? Sí. Sí, sí. No nos aburrimos, queda todavía mucho por hacer, desde luego. Sí, sí muchísimo. Y, y una consulta querida, eh, ¿con, ¿con qué marcador estás ahora? ¿Estás ahora con marcadores o estás con, con alguna nueva, algún nuevo desafío o algunos varios? Estoy, estoy con muchas otras cosas, ¿vale? no. Esto al final es un trabajo que, como sabes, bueno, pues eh, trabajé en él para, para el homenaje, ¿no? Alfredo Matus Olivet, eh, en este, en este conector en concreto, pero luego me, me interesan muchas otras cosas de las morfosintaxis. Ahí precisamente comentaba a Carlos eh, que, nos, que coincidimos, ¿no? En un, en un congreso que organicé con Miguel Gutiérrez Mate sobre relaciones sobre extendidas y él... él de acuerdo. Una, o sea que sí, claro, hago muchas más cosas de, de morfosintaxis y ahora mismo en concreto no estoy con, con ningún marcador, pero como he dicho en este trabajo me queda pendiente hacer un estudio de todas las, las variantes en conjunto, ¿no? O sea que voy a seguir en este tema, por supuesto, que me, que me fascina y del que, hay, del que hay tanto por hacer. Maravilloso, maravilloso. Oye, un aplauso de nuevo, sí. querida mía. Gracias, Soledad. Sí. Muchísimas gracias a todos y por todos los comentarios también. No, estupendo, estupendo. Y miren, ahora tenemos una pausa de una hora y, y volvemos entonces eh, dentro de una hora y les digo el, el, el plan que está entretenidísimo. Eh, volvemos a, a las 7 horas europea, una hora chilena, dos hora argentina. La mía, hora irlandesa, porque estoy en, en Irlanda a las 6 de la tarde, tenemos a Juan Sánchez Méndez, eh, luego tenemos a Antonio Corredor, eh, luego tenemos una, un palizón, pero va a estar entretenidísimo, Diego Ventiveña, y cerramos con Miguel Ángel Quesada Pacheco. Así que nada, si les parece, desconectamos un ratito, ¿no? nos vamos a, qué sé yo, a hacer otros deberes, eh, no, Carlos, la, la asistencia la da el mismo Zoom El mismo Zoom te va, te va indicando quién está y, y quién no y todo eh, Así que nos vemos dentro de una horita Elena, querida, un abrazo gigante Que siempre es una maravilla poder verte y más oírte y, y nos vemos dentro de un rato ¿Les parece? Abrazo y gracias a todos Lo mismo, Soledad, un abrazo fuerte